Bueno, el alcance del fallo de la Corte es que las personas que tienen un consumo problemático de sustancias no pueden ser criminalizadas o penalizadas por, ni por las autoridades de policía, ni por la fiscalía o incluso los jueces. Eh, lo importante de este fallo es que la Corte Suprema de Justicia está como concluyendo un debate alrededor de qué medidas debe el Estado destinar para atender a aquellas personas que tienen un consumo problemático de las sustancias ilícitas. El aspecto más positivo de este fallo es que la Corte Suprema de Justicia reconoce que eh, el derecho penal no es la mejor herramienta para, eh, pues digamos, dar una respuesta a las personas que están padeciendo eh, una adicción a las drogas, un consumo problemático. Eh, la sentencia se encarga, bajo pues, algunos conceptos que tiene la OMS, incluso de jurisprudencia de la Corte Constitucional, de delimitar eh, el derecho penal y excluir del derecho penal a aquellas personas que portan sustancias superiores a la dosis mínima, eh, pero que son pues, eh, consumidoras problemáticas. No hay certeza sobre los efectos que tiene este fallo eh, sobre el microtráfico. Por varias razones. Primero, porque se trata de un fallo que favorece a personas que tienen consumos problemáticos. Segundo, porque eh, tiene que ver con unas medidas encargadas eh, de evitar que estas personas vayan a la cárcel. Y sobre todo, hay que reconocer un hecho y es que, eh, digamos, que la mayoría del consumo eh, de drogas eh, es un consumo recreativo, habitual, ocasional y que solamente una porción pues, mínima eh, resulta ser problemática. Entonces realmente pues, eh, no entiendo cómo se podría afectar eh, digamos, las redes de microtráfico eh, si realmente estamos es, como interviniendo los consumos más problemáticos, que son minoritarios. La manera de ponderar eh, la necesidad que manifiestan los ciudadanos eh, sobre la seguridad y los derechos de los consumidores eh, consiste precisamente en idear una nueva política de drogas y una reforma que permita precisamente como establecer puntos de, de equilibrio entre, las dos, entre los dos derechos. Eh, cuando yo digo que hay que cambiar la política criminal porque es una política que realmente no contribuye al mejoramiento de la seguridad, es porque la actual política de drogas se enfoca o se dirige a criminalizar a los pequeños eslabones de la cadena, como por ejemplo las personas que son encontradas con 50 gramos de marihuana.